en el Ayuntamiento de Puebla. ¿Tienen voz? ¿Tienen voto? Y sobre todo, ¿qué onda también con la cuestión de género? Eh, me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Fernanda Huerta. Ella es regidora del Ayuntamiento de Puebla y entró en la suplencia de Miriam arabián Recuerda que Miriam Arabian pues, formó parte de la planilla, eh, impulsó a Eduardo Rivera, pues desde siempre han sido amigos de, pues, de toda la vida, más de 20 años, eh, y bueno, estuvo, miren, integrada al proyecto político de Eduardo Rivera. Usted ya sabe que, bueno, ya fue nombrada secretaria y en estos enroques que se dan en el ayuntamiento, llegaron tres, porque se fueron, tres regidores se fueron a secretarías, ¿no? Incluyendo a eh, Karina Romero Alcalá, eh, también se fue Alecañedo a Le, a Lecañedo, y entonces, bueno, subieron y bueno, yo estoqueando aquí a los compañeros dicen, ¡Riveristas llegan! Y yo, ¡ah! Es que forman parte del equipo, o sea, sí, de corazón de Eduardo Rivera. Entonces, eh, eh, forman parte del yunque. A ver, te quiero preguntar, porque bueno, eso es lo que leí. Entonces, ya estás acá. Muchas Bienvenida, gracias. A Fer. Gracias, Erika. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches a todos y a todas que nos sintonizan en las redes sociales. Eh, pues así es, mira, la verdad es que yo no tengo empachos de sí que somos riveristas Pues sí, como bien lo dices, yo soy seguidora del presidente desde hace 15 años que entré al partido Siempre me ha parecido una persona eh, pues valiosa, ¿no? Dentro de las filas del Partido Acción Nacional Tuve la oportunidad de estar con él en hace 10 años en, en, la, en el ayuntamiento Yo era más joven, tenía 22 Pero eh, pues me dio la oportunidad de trabajar con él Él siempre ha tenido esa apertura de que los jóvenes estemos cerca para aprender Y cuando pues tengamos ya... Y la oportunidad de estar en ciertas posiciones, pues lo hagamos bien, ¿no? De acuerdo. Y que no sea, como bien de, como bien decía, no sea estampa de decir, ah, son jóvenes, Ay, no van a saber, no, ¿no? Somos jóvenes, pero sí sabemos y sabemos hacer bien las cosas. Ajá. ¿no? Pues por eso... Ajá. Eres joven y eres mujer, pues dale el espacio para cubrir la cuota, claro. ¿no? O sea, como para cubrir también las apariencias. Así es. Esto sí ya está pasando en un segundo término, realmente esto sí está sucediendo, sí le están tomando eh, eh, atención, sí los están escuchando. Sí, pues mira, yo te puedo decir que totalmente tenemos la, la apertura con el presidente municipal y con todos los secretarios y secretarias de la administración eh, de tomarnos en cuenta tanto a los jóvenes como a los notas jóvenes y a todas las mujeres también. De hecho, hay una línea transversal que se está trabajando en tema de, de igualdad sustantiva de género y hay muchísima apertura por parte de los secretarios. Por supuesto que hay una gran tarea todavía que tenemos que hacer en todo el estado y en el municipio, por supuesto que sí, y en el país ni se diga pero sí hay un gran avance y lo más importante es que hay disposición ¿no? de parte de nosotros como regidores, como del, del propio gabinete, de que podamos hacer este trabajo que le dé apertura y su lugar tanto a los jóvenes como a las mujeres. Oye, eh, bueno, ya, ya que estamos aquí en este tema, te quería preguntar, oye, ¿es cierto que todavía existe el Yunque? Pues mira, yo la verdad desde que entré al PAN, te digo, hace más de 15 años, no lo he conocido, es como, como Santa Claus, ¿no? Este, Como el chupacabras. Este, este chupacabras. A mí nunca me han invitado a nada, yo nunca he estado absolutamente en ninguna reunión, movimiento o algo al respecto, entonces yo no te podría decir absolutamente nada de la historia ni de la vida del yunque, pero que pues, si algún día sea algo, de acuerdo. te aviso. Ah, bueno, con usted. Oye, ¿y cómo, cómo entraste a, al PAN? ¿Cómo entraste a este grupo que... Eh, a, eh, a veces es muy criticado porque dicen que nada más entran como que los amigos, los primos, lo, así, ¿no? Como que es un grupo muy cerrado dentro del PAN. ¿Esto en tu experiencia es cierto, no es cierto? Por ejemplo, ¿tú cómo entraste? Claro, pues mira, mi experiencia es totalmente falsa porque yo no vengo de ninguna familia panista. En mi familia yo soy la única militante de Acción Nacional. Yo entré, porque en tercero de prepa eh, me hicieron... Eh, hacer, bueno, hicimos unas votaciones entonces a mi equipo nos tocó eh, hacer el PAN no casualmente, entonces tengo que ir al comité municipal del PAN a buscar información porque todavía no había tanta información en internet como la podemos conocer ahora y entonces me dicen, oye, por cierto, si pues, estás interesada hay un grupo de jóvenes, si quieres venir se reúnen todos los jueves, si no me recuerdo martes jueves y si quieres, pues vente yo, ah, ok y ya, entonces yo, la verdad, en la prepa no, no participé en este grupo que me decían, pero ya va a ser mi primer voto, ¿no? Uh -huh. Este año yo votaba por primera vez por Juan Carlos Mondragón, me acuerdo perfecto, este, cuando fue la contienda uh, de... Sí, imagínate, Juan Carlos Mondragón. Sí, sí, sí. Que era Blanca Alcalá y uh -huh. Toño Sánchez desde Rivera, ¿no? Claro. Ya años. Entonces, eh, igual de la misma escuela, yo estuve en la UPAEP, hacen un, un foro con los, los candidatos, nos invitan a los terceros de prepa. O sea, ahí me encuentro muchos amigos en común, ya sabes, ¿no? Entre todas las prepas. Y me dicen, oye, pues súmate a la campaña Juan Carlos, es joven, además es tu distrito. Y yo, ah, pues ahí voy a ver. No me sumo tampoco. Después me siguen invitando a actividades de acción juvenil. Un día dije, ah, pues ya voy a ir, ¿no? A ver qué tal. Me sumo y me encantó, me quedé, ¿no? Uh -huh. este, desde ahí, eso fue en 2017. ¿Qué es lo que te encantó? Pues me gustó mucho como esta eh, organización que había entre los jóvenes que, que tenían... Eh, visiones en común ¿no? con las mías, de tener una mejor ciudad, de trabajar en, en equipo para tener una ciudad mucho más bonita donde vivir y, y ver al gobierno como una vía para lograr esto, ¿no? uh -huh. más allá de, de los puestos. Entonces eso me gustó mucho y pues me quedé y poco a poco, fui conociendo a muchos actores, ¿no? que ahora el propio presidente inclusive, yo ahí lo conozco, eh, cuando era diputado local, nos uh -huh. dicen, no, oigan chavos, pues va a ser el informe de los diputados locales y quieren que les ayudemos a volantear, ¿no? Ya sabes que antes era uh -huh. más el volante, ¿no? Que uh -huh. no estaba tanto Facebook. Y decimos ah, pues órale, en la tarde, después de, la, de las clases, nos fuimos a volantear. Y ahí conozco al presidente, uh -huh. bueno, la hora presidente municipal, en ese entonces diputado. A él, Enrique Guevara, que era diputado local también. Que es su cumpleaños, por cierto. Le mandamos un abrazo. ¡Ah! Pues Se, ¡Muchas felicidades! Enrique, Muy bien. Y este... Y pues ya nos conocemos, y nos dice Eduardo, oigan, pues este, el fin de semana les organizo una carnita asada para agradecerles, ¿no? Ah, pues vale. Y nos organizó en, en su casa, ¿no? Comimos hamburguesas, no me acuerdo lo que comimos. Entonces ahí yo empecé a tener como ese acercamiento con él, uh -huh. eh, y te digo, yo sin, sin venir de recomendación, ¿no? De uh -huh. ninguna familia, ni, ni mucho menos, uh -huh. entonces pues en mi experiencia sí hubo apertura. Y hubo esta disposición y confianza en decir, pues a ver, vamos a ver si esta chavita, este, la hace, la hace no, no la, hace. la hace, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy, 10 años después. Ok. Así es. Oye, ¿por qué el PAN? ¿Por qué no el PRI en ese uh -huh. entonces? ¿Por qué no el PRD? ¿Por qué no otro? Mira, la verdad es que te digo, en este, en este ejercicio que nos dejaron en la prepa, que tuvimos la oportunidad de conocer los diferentes partidos, que en ese entonces igual, como bien lo dices, eran tres principales, eh, yo me identifiqué totalmente con el PAN. ¿no? Uh -huh. con, con su esencia, con, con la naturaleza del partido, desde su creación ¿no? dije, wow, lo, lo crearon universitarios ¿no? en ese entonces, personas que eran eh, académicamente muy importantes en nuestro uh -huh. país, entonces eso me llama mucho la atención, y que era eh, más que un partido, una escuela de ciudadanos uh -huh. eso fue lo que a mí me encantó ¿no? entonces por eso, digo, mi familia a lo mejor sí tenía afinidad ¿no? y yo me acuerdo de chiquita, a lo mejor ir en la boleta yo había quitado el pan, pero no entendía, ¿no? ya cuando tengo uso de razón, investigo uh -huh. pues sí me hizo totalmente clic con lo que yo había, había oye tenido. tus papás qué te dijeron cuando ya te vieron bien metida ahí en el partido y volanteando como sí. tú dices y todo eso o sea no no no se asustaron o dijeron no qué padre síguele pues de momento sí porque a veces era como si nos íbamos a, a campañas o algo llegar a la una o dos de la mañana y ya sabes que no te creen como de oh, estás en el partido mañana no mañana sé se, mañana. a mí siempre me ¿No? creyeron Ay, sí. <risa> Y ya, pero después Ajá. que bueno, fueron conociendo La verdad es que en el, en, en el PAN hemos hecho O en el grupo de jóvenes de ese entonces Hicimos una bonita relación Más allá del partido, ¿no? De verdad que somos como familia Y pues eso a mis papás pues, les fue dando confianza no También decir, ah, pues mira Estos chavos son, son, son buenos uh -huh. no Entonces pues ya Me, me dejaron ahí Y pues, toda la okay. universidad estuve ahí entonces, Ahora que ya eh, estás en el ayuntamiento, que eh, eres regidora, que tienes varias responsabilidades, entre ellas me estabas comentando que eh, estás ¿no? en las comisiones de movilidad, por uh -huh. ejemplo, es, es importante eh, porque bueno, vaya que ha dado mucho de qué hablar eh, la movilidad en esta ciudad, sobre todo en el centro histórico. No hay, hay críticas, voces a favor o en contra de las diferentes medidas que se pudieran estar tomando ya pronto. Este, a ver, en, en, en este sentido, a ver, no me quiero salir del tema ahorita del PAN. Ok, eh, Acción Nacional ahorita, ¿tú cómo lo ves en la ciudad y sus pretensiones para ir creando un proyecto? ¿Tú que formas parte de este proyecto político de Eduardo Rivera? Pues rumbo a la gubernatura. ¿Tú cómo verías como, como joven qué es lo que eh, te llamaría la atención, o bien, tú como joven, dentro del equipo, bueno, ¿qué es lo que le hace falta? Pues, mira, lo que yo veo, eh, puntos positivos, que hemos estado haciendo equipo, ¿no? Con personas que a lo mejor en un pasado no hayamos coincidido en, al interior del PAN y que ahora sí, eso me parece muy valioso porque habla de esta apertura. Eh, ¿Como quiénes? Pues, por ejemplo... Con, qué, ¿qué podemos decir? Con, con Mario, ¿no? Con Mario Riestra, y ahora hemos hecho un extraordinario trabajo en equipo desde la ah, campaña. hablas ¿no? de, ajá, del PAN al así interior. Es, al interior del PAN. Ok, sí, al supuesto. interior no, al del interior. PAN. Al interior, así es, y es. Es que exterior. bueno, con esto de las alianzas, sí, ya no, ¿no? sé ni de quién me hablas, porque puede ser también del grupo del PRI, claro, y que y también exterior, están ahí. Por supuesto, ¿no? Con ¿No? pues el propio PRI, con el PRD. Eh, ...que también hemos hecho excelente trabajo, excelente coalición al, al interior de, de regidores... ...trabajamos muy, muy de la mano y muy bien, por ejemplo, con un Leo Soto, ¿no? ...que también es joven, con Cristian, que también es joven y mujer del PRI... ...con Vane, que es la representante del PRD... Eh, ...entonces creo que eso fortalece mucho, ¿no? ...tanto fuera como adentro eh, del PAN, esta oportunidad que hemos tenido... de dejar diferencias en el pasado, tanto internas como externas... ...y que lo veamos por un proyecto, como bien lo dices, más allá de, de nombres... ...creo que es por un proyecto de Estado... ¿No? de que uh -huh. queremos pues un mejor lugar oye del de grupo de morenovallistas de eh, genovistas no sé si decirlo así pero bueno no de la anterior presidenta todavía hay ahí como no algunas pugnas o ya son menos tú cómo ves esta operación sí. cicatriz pues mira, yo creo que es, es normal, ¿no? como platicamos antes de entrar al, al aire, eh, te apasionas a veces por ciertos temas y creo que es, es la naturaleza de las instituciones que haya diferencias, ¿no? Si no, pues la mm -hmm. verdad es que no sería. Que sería de flojera. Totalmente, ¿no? No, no sería saludable, es como una relación. Si sí, a veces no hay problemas. ¡Ay, anda mal! ¿No? ¿no? no. Exacto. Entonces me parece que es lo mismo, es, Ajá. es una relación el tema del partido y que bueno, pues poco a poco se han ido o se van, la dirigencia va a ir. Eh, pues limando esas perezas, con algunas personas que estén dispuestas a hacerlo y con las que no pues también será respetable no ¿lo ves grave? pues no lo veo Porque grave no ándale, te veo así como de ah, no pasa sí, nada o sí, o sea, ¿tú crees que no? yo creo que pues ha habido, como Vente como lo decía pues hay personas de todo, pero creo que poco a poco se va a ir se va a ir este calmando la situación creo que la visita de hoy del presidente nacional de, de Acción Nacional va a ayudar mucho para hacer esta eh, Cohesión ¿no? entre equipos y que pues vayamos fortalecidos en las próximas próximas, próximas elecciones, que te va a falta mucho. Ya, ok. Oye, a ver, te, hay, hay, tienes muchos comentarios. A ver, este, Laura Cruz, José Luis Razo Valdés, eh, Julio Ramírez, dice saludos a todos, regidora Huerta, talento joven hecho en acción nacional. Ay, sí, te pone así como. En acción bueno. juvenil. Chaveta. Ajá, pone ahí palmaditas. Eh, María José Flores, Alan Sandoval, eh, eh, María José, dice, te, te está mandando así como saludos de emoji y dice que eres la Romina. mejor regidora, Gela Macías Ramos también nos está viendo, eh, Romina Rivera dice, saludos regidora. Hola, Romina. Ajá, eh, Román, ajá, también joder. nos está viendo, Carla eh, Pastrana también, Lalo Flores, eh, Carmen Ro, Jorge Castro Hinojosa, eh, Carly Palafox, Mayola Ríos, dice Viri Vázquez, saludos regidora, todo un personaje en Acción Nacional. ¿Por qué? A ver, ¿qué Biri. hiciste? No, pues nada, digo, Viri es, es del equipo de jóvenes, este, actualmente en, en la Secretaría Estatal de Acción Juvenil, uh -huh. y la verdad es que, como bien te lo decía, yo al, amo Acción Juvenil, fui hecha en Acción Juvenil, entonces para ellos, eh, uh -huh pues he tenido mucho contacto ¿no? con, con ellos, porque le, me piden mucha, eh, pues, como seguimiento, ¿no? Las experiencias Ajá. que yo ya tuve. Yo estuve en la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, que es como el órgano mayor okay. que tenemos del juvenil, eh, y participé en la Secretaría Estatal, y fui Secretaria Municipal okay. de Acción Juvenil, ¿no? Okay. Entonces, por eso comenta Viri, que soy todo un personaje. De... Oye, ah, ya, con razón. Sí. este Bueno, eh, aprovechando tu, tu experiencia en, en esta área. ¿Por qué hacen falta tantos jóvenes en Acción Nacional? Sí, yo creo es que así es... como de, de, sí. de a poquis, cuando me dijeron, ah, es que va a venir Fernanda, y digo, ay, sí, por favor. O sea, me interesa, y, y espero que también al auditorio, escuchar voces jóvenes, sobre todo de mujeres, que están en un sitio de poder. O sea, de, a, el cabildo es el máximo órgano de, de, de decisión en una ciudad, y ahí estás tú. Pero, ¿qué, qué, qué pasó de repente? Así como que... O sea, sí. fueron a la baja y de repente, híjole, a ver, encuentra un joven. ¿Qué sí, pasó? lamentablemente creo que es una situación generalizada, ¿no? De, de apatía de, por participar. En el 2000, cuando Fox es candidato, pues hubo esta ola de participación. Sí. Entonces los números, pum, se fueron como, como algodón para arriba. Y bueno, pues poco a poco estos jóvenes fueron... Dejando de ser jóvenes, ¿no? Algunos de ellos Ajá. Y otros dijeron, ah, pues ya no me encantó participar en esto Y abandonaron la participación política Es complicado, ¿no? Un día justo hace rato que hacíamos referencia a Juan Carlos Mondragón Platicando con él eh, Decíamos que era raro La verdad para, para los chavos de hacia afuera O que no salen del partido, te ven raro ¿No? Pero dices, un viernes en la noche Prefieres ir a una reunión del PAN uh -huh. Que irte dentro? ¿no? Ajá, y lo pasaba, sí, o sea sí. A mí en la universidad creo que me perdí todas las fiestas porque eran reuniones del partido, ¿no? Porque fui a una, no recuerdo. Este, y, y justo es eso, ¿no? Porque tienes que tener la vocación realmente de, de participar aquí y de que te guste, ¿no? Como todo, cualquier profesión uh -huh. que te guste, que te sientas cómoda. Y eh, pues si le sumamos el, el, el, lo, la situación política, económica, social que estamos viviendo en México, pues se genera mucho menos esta, no la pandemia, por supuesto se genera más esta, esta falta de empatía por participar. ¿no? Entonces, creo que todos los partidos tienen esta misma crisis por falta de, de participación de jóvenes, eh, pero bueno, la presidenta Augusta ha sido muy clara en ese sentido de decir necesitamos más jóvenes, necesitamos enamorarlos del PAN, enamorarlos de Acción Juvenil para que participen y, y regresen ¿no? a las filas. Pero haciendo una autocrítica, Fer, ¿Qué le pasó a Acción Nacional? Porque bueno, podemos hablar de los demás partidos, pero estamos hablando sí. de Acción Nacional, estamos hablando de tu partido, y tú pues que llevas muy bien el termómetro de lo que fue el juvenil en el PAN, Sí. ¿qué pasó? Yo creo que, fíjate, yo un día recuerdo analizándolo en la universidad de hace algunos años, una maestra me hacía la misma pregunta que tú, a ver, tú que eres panista, ¿qué ves mal en el PAN? Y yo creo que algo que nos afectó mucho fue llegar a ser gobierno, ¿no? porque a veces eh, te enfocas tanto en ser gobierno que dejas el ser partido entonces creo que eso nos, nos faltó mucho el, el no eh, abandonar al partido ¿no? en el, en el 2000-2006 que tuvimos la oportunidad de gobernar el país eh, me parece que ese fue el, el desacierto y, y pues que tenemos, o espero que hayamos aprendido ¿no? de eso, creo que hemos aprendido a nivel bueno, estatal que hemos seguido ganando gubernaturas o municipal pues, ...al menos aquí en Puebla hemos tratado de, de mantener ese trabajo... ...tanto en el partido como uh -huh. en el gobierno, ¿no? Uh -huh. que sea ¿Qué piensan en... hacer ahora? Bueno, eh, obviamente pues Augusta pues, está ¿no? recién desempaquetada... Sí. ...como presidenta del de PAN... ...pero eh, en los jóvenes eh, me imagino que tú tienes una enorme inquietud... no ...como, como es parte de, de la herencia que vas Entonces... a dejar... ...como diciendo, híjole, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué puedo hacer sí. por el partido? ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué acciones pueden hacer? Pues mira, una acción eh, muy grande que se está haciendo actualmente en la administración, a, además de los que somos eh, regidores, eh, el presidente municipal Eduardo Rivera ha, ha dado espacios a jóvenes en... en bueno, como tú, ¿no? Ahorita, sí, claro. Yo, ¿no? sí, sí. Pero en áreas más operativas, ¿no? Por ejemplo, si, si algún día lo ven en, en las caminatas que tienen las colonias o en los eventos, el equipo que lo rodea es totalmente joven, ¿no? Por ejemplo, está un Carlos Blanco que fue dirigente estatal de Acción Juvenil también. Ay, por cierto que yo ni lo conozco, una espantosa Acarretos. X. no, yo, invitarlo no, no un día esa... también, Eri. Yo, yo creo bueno, para... cuando... oye, yo le voy a preguntar, sí, oye, ¿qué hiciste? Que el presidente le, le dé tiempo de respirar porque está todo el día con él, pero yo creo que encantado. Ah, bueno, ahorita sí la... está trabajando. Sí, sí, sí él está. Eh, <ríe> y yo porque no hizo nada en el En el presidente, eh, tenemos, bueno, yo creo que todo su equipo no tiene más de 30 años, ¿no? Promedio más o menos, es un Ajá. equipo joven y en todas las áreas el presidente está preocupado porque ella joven. Claro, ¿no? pero mira, acá llegamos a un punto, Fer, obviamente eres tú eres joven, pero ya hablando en el renglón político, pues estás en una edad estupenda porque joven estamos hablando de quienes son todavía universitarios, sí. o sea, estamos hablando de veintitantos, ¿no? Entonces, ya cuando eres mayor de ya cuando estás en los 30 ya eres un adulto sí. en todo el sentido de la palabra no queramos, pero sí, ya, sí, claro, ¿no? ¿no? o sea, jóvenes, adultos Sí. y esta franja de los veintitantos, yo no veo a panistas, sí. ¿eh? muy Tienes toda la razón. ¿sabes qué pasó ahí? hubo un cierre de afiliación eh, si no me recuerdo fue en el periodo de Ricardo Naya, uh -huh. que la cerró la afiliación mucho tiempo y entonces los, los que éramos uh -huh. jóvenes de entonces de 25 26 ya casi uh -huh. por dejar Acción Juvenil Crecimos, dejamos ese hueco en Acción Juvenil y los últimos que pudieron afiliarse a lo mejor en ese entonces, eh, que ahora mm. empezaron a, a cumplir, 20, a que ahorita están por cumplir no 29, 28, entonces hubo un lapso que no hubo afiliación, ya ¿no? okay. ese fue un gran problema que también tuvimos. Sí. Oye, ya, ya hay varios puntos, ¿eh? Sí. Ya, acá ya los voy anotando, ¿eh? O sea, de, este, sí sería bueno como que pasarle una carta así con todo esto, ¿no? A, a Augusta para sí. que, ¿no? Vaya viendo es y... Consciente totalmente del tema. Sí, claro, sí. ¿no? Pero es que muchas veces eh, quienes están ahí y saben el termómetro, saben dónde irlo a buscar, sí. o sea, como el semillero, ¿no? Así como, a sí, ti te sí. encontraron, sí. bueno, ¿no? Así el semillero de, bueno, ¿dónde así. están los chavos panistas? Sí. ¿Dónde están los chavos panistas? Pues el mejor espacio me parece que son las universidades y para continuar con esa naturaleza que tiene el partido, uh -huh. ¿no? que se fue creado por, por universitarios, pues las universidades. ¿no? También ahora con la pandemia ha sido complicado porque la claro. dinámica cambió totalmente. Claro. Nosotros en, en Acción Juvenil había un área que se llamaba eh, Consejo Nacional de Estudiantes y esa área se, se enfocaba justamente a solo prepas y universidades. Pero bueno, pues ahora lleva dos años sin pues sin trabajar como normalmente venían trabajando, ¿no? Tuvieron que cambiar su dinámica y pues también en, en campaña nos pasaba, ¿no? Que, que decía, dice el presidente, a ver, hagan una reunión con los chavos. Sí, la hacemos por Zoom. Los, los chavos están hartos del Zoom, sí. ¿no? Tienen todo el todos, día. Todos, o sea, todos, todos estamos sí. hartos del Así Zoom. Es. Claro. Pues no era, la verdad es que los medios digitales para acercarnos con, con los jóvenes, pues no eran los mejores. Sí, es muy frío, sí, ¿no? Sí, exacto. ¿También? Necesitamos el contacto, necesitamos que se conozcan entre ellos, que platiquen, ¿no? entonces a nivel nacional hacíamos un encuentro juvenil nacional cada año, se dejó de hacer por la pandemia por supuesto, y que era un claro. evento donde había más de 3000 mil jóvenes de panistas de todo el país y era un era un claro. gran espacio para pues, seguirte enamorando, no, seguirte convenciendo claro. de la participación política eh, Karina Paisano Persino dice muy bien, regidora eh, Fabián Rodríguez la regidora eh, Fernanda está súper preparada, muchas felicidades ok, eh, Saúl García también te manda saludos Qué y gracias. dice que haces un excelente trabajo Norma Huerta, Julio Ramírez dice está padrísimo que sea el amor por la ciudad lo que les impulse a ser un equipo Jorge Castro, saludos regidora, dice un claro ejemplo de que los jóvenes estamos preparados para grandes retos y proyectos yes. Eh, eh, Fer Rendón también nos está viendo y te manda saludos. Eh, Mayola Ríos dice: qué gusto conocer un poco más de tu trayectoria, estimada regidora. Muchas gracias. Eh, José Carlos Portillo, Erika Chávez, Alole One espero haberlo pronunciado bien. Eh, eh, sombrerero Oscar dice: Saludos, regidora, excelente trabajo que viene realizando, inspiración para muchos. Eh, Gabo Huerta dice orgulloso, orgullosos de la regidora. Muy bien. Y bueno, eh, Luis Hernández te manda también saludos. Eh, Lilia Aguilar, eh, Luis Hernández Jiménez dice doctor Ángel eh, Málaca, un joven con buena presencia y proyección. ¿Quién es? Eh, okay. Ángel Malaca es también fuimos compañeros de Acción Juvenil y él actualmente ah. está en la administración, él es de eh, la Junta Auxiliar de San Francisco de Otimehuacar, uh -huh. es médico de profesión y hace un trabajo excelente, de hecho hemos estado trabajando ¿Y qué en coordinados. Ahí? Él está él es... en el área de bienestar, Ajá. está ahorita actualmente trabajando ahí en el ah, área de Bienestar. Muy bien, muy bien. Así es para que vean que si, hay, si hay, jóvenes en la administración. Ah, ya, sí, sí, sí. Así a es. ver, échanos <risas> aquí, los vamos a ventanear, ¿no? pero en el buen sentido el de la sentido, palabra, así ¿no? Es. Eh, Norma Huerta dice un ejemplo de ciudadana joven, política sensata. ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Ay, ah, es tu hermana! Sí, hermana ¡Ay, sí, qué sí. buena onda! Oye, oye que se sepasen así tus hermanos. Algo estás haciendo sí. bien, ¿eh? Porque es complicado. Este, Lao Soto también. ¡Leo Soto, perdón! ¡Ah, Leo! Leo regidor, ¡Saludos, saludos Salud, Leo! Regidor. ¡Muy Fíjate, bien, Leo! Y yo fuimos compañeros en la secundaria. Bueno, él iba un año abajo de mí, uno o dos años abajo de mí entonces nos conocemos de hace más de 15 años y ahora coincidimos y fue Ay, muy bonito la verdad coincidir con él es un es un gran salario. ok a ver eh, cuáles son tus preocupaciones eh, eh, Fernanda más allá de se puede oír muy personal la pregunta pero bueno dado de que ocupas un cargo de regidora pues tienes un impacto mucho mayor cuáles son las preocupaciones que tienes en cuanto a los jóvenes en la ciudad ¿Qué, ¿Qué puntos estás viendo sí. en donde se necesita eh, tomar soluciones o escucharlos, que ellos tengan voz? Sí, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, yo creo que en el, en el tiempo que hemos estado caminando al lado del presidente en estos eh, primeros meses, hemos detectado dos grandes problemas muy severos. Uno, el tema de adicciones eh, a cualquier zona o la mayoría de las zonas donde visitamos. Eh, los papás o los vecinos están preocupados por este tema de adicciones desde la secundaria, ¿no? ahora ya más chavitos empiezan con, con este tema, eh, y el tema también de la pandemia que dejó un, un gran problema de ansiedad, de crisis, de depresión en los jóvenes, me parece que son los dos problemas que tenemos que atacar más pronto en, en, por parte de la administración, uh -huh. y bueno, tan así que los días pasados en Cabildo aprobamos, en ese sentido un reglamento que bueno, me parece que la regidora Gaby Ruiz vendrá a platicarte más porque aparte de su tema es de la comisión pero creo que fue un gran avance para empezar a trabajar ese tema de las adicciones, no también desde el DIF la señora Liliana está muy preocupada por este tema que es el principal espacio donde pues se, se atacan eh, los problemas de las familias ¿no? de y, y algo que nos ha pedido mucho el presidente es que trabajemos coordinados y de manera transversal para atacar este gran problema que de verdad eh, pues sí, sí preocupa muchísimo a mí me preocupa muchísimo porque yo también tengo sobrinos que a lo mejor en unos años van a, a empezar a, a ser adolescentes y no quiero que, que se vean o que tengan eh, de cerca ¿no? cosas que les puedan hacer daño eh, entonces creo que esos son los dos principales problemas que, que veo y que tenemos que trabajar desde el tema de deporte ¿no? Del, igual desde el Instituto de la Juventud se está trabajando en este sentido para, para atacarlo lo más pronto posible. De acuerdo. Ah, mira, nos está escribiendo Leo Soto, dice, de las mejores amigas que hay ah, en esta Leo. administración. Te quiero, mi Fer. Ah, yo también, Lito. Muchas gracias. Mario Rivera, la mejor regidora del municipio. Un gran ejemplo a seguir. Ah, y gracias. te pone un corazón azul. O sea, <risa> entre panistas te veas. Exacto. Itzel Carrasco, una regidora joven, pero con mucha experiencia y comprometida con la ciudadanía. Pues mi querida Fer Huerta, te tenía yo muchas preguntas, ¿no? Estamos hablando de movilidad, sí. en fin. Híjole, pues será para la otra. Claro ya se sí. nos fue el tiempo como agua. De verdad, muchas gracias por venir. No, es tu primera vez en los conjurados es que primera haya primera una vez. segunda y tercera. Sí, claro, ¿no? las veces que, que sea necesario para que voy a estar. Muchísimas gracias. El eh. tema de movilidad, sí, hay que platicar acerca, ¿no? ¿Qué pasa con los eh, circuitos ciclistas que están ahí? ¿Ves que se iban a cambiar? ¿Qué sí. no? ¿Qué onda con los parquímetros? Que eso es así, una papa caliente, cañón que está discutiéndose en el ayuntamiento. Pues vienen grandes decisiones, okay. ¿no? Por venir. Sí, totalmente. Ahora, ahora sí que cuando la vean, lo permita, con mucho gusto, eh, aquí vamos a estar hablando de todos los proyectos que tenemos. Claro que sí. Que ok, gracias. Muchas Fer. gracias, Eri. Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales y obviamente, pues échate un clavado al portal Los Conjurados. Pórtate bien, te iba a decir Pórtate mal, pero digo, no, <risa> ya, no, no No voy a decir que yo viernes pórtense bien Ándale, sí, no, bien, no es Espérense, espérense, besitos Buenas noches, bye